Vamos a dedicar este breve tutorial a la pestaña Content que aparece en el panel de detalles de Mendeley. Es esta que está aquí. Y es una pestaña que, que no siempre pues, es apreciable a primera vista, ¿no? que, que se activa. Eh, esta pestaña eh, eh, no está eh, actualmente disponible en la eh, nueva versión o versión en desarrollo de Mendeley, que es el Mendeley Reference Manager. Si activamos pues, cualquier panel de detalle de las referencias vemos que no aparece. Eh, por lo tanto, no sabemos si en el futuro pues, aparecerá esta pestaña, que bueno, personalmente creo que es interesante. Entonces, nos vamos de nuevo a la versión escritorio para que, eh, bueno, veamos qué nos aporta esta pestaña. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, si nosotros, yo actualmente, ahora mismo estoy en lo recientemente leído, eh, porque son todos referencias que sé que tengo PDF. Entonces, si voy haciendo clic, podemos ver cómo... Eh, la pestaña eh, pues está, eh, no está, está en gris, pero en gris clarito. Eh, si hacemos clic, por ejemplo, en este, veremos cómo cambia. Bueno, aquí en este cuarto, veis, ha cambiado de color y ahora aparece en un color más oscuro. Eso quiere decir que este artículo que tiene un PDF. Eh, nos extrae también la, eh, la estructura del, del documento, ¿no? los marcadores. Vamos a verlo, por ejemplo, en este primero, que también vemos que tiene la, la estructura, porque el PDF está construido con sus marca marcadores internos. ¿Y qué ventaja me aporta esto? Si yo abro el PDF dentro del visor de documentos de Mendeley, si sí tiene la pestaña Contents activada, voy a poder moverme por el documento de manera interna e ir hacia las distintas partes. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este, ¿veis? Tengo aquí el artículo. Este es eh, el artículo de revista y yo puedo ir a la parte que me interese dentro del artículo. ¿Veis?